¿Qué tal? Bienvenidos bien, a un bien, nuevo video <risa> <risa> <Baño>. <risa> <risa> <risa> no, digo, El día de hoy vamos a hacer unas ricas donas Como ya leyeron en el Exacto, título Exacto, y pues para eso ocupamos a, a la, la maestra. A la, chef, ah, a, la chef, a la que, la que nos ha cocinado toda la vida. Ah, pata ah, aquí. Ya, ya aquí. Un rato que no hacíamos un video de cocina exacto, de vuelta. Regresamos. Mario. Regresamos con ustedes cocinando y tratando de cocinar para ustedes. Pero antes de hacer las ganas, tenemos que ir a comprar todo uh -huh. porque nos hace falta. Y ya son las casi las 9 de la noche. Sí, ya son casi tenemos las Tenemos la que noche ir porque nos tiempo. van a cerrar el super. Y vamos, ahorita venimos. Y ahí les vamos a dejar unas tomas ah, cuando vamos exacto, a comprar. Así todo. que vamos al supermercado, Mario. Y pues, vamos. Ahorita vamos llegando aquí, llevamos la leche. Ahí llevamos ahí leche, pero nos faltan los demás ingredientes, no más que no podemos grabar así tan. Alborotado Si no te sí, estamos grabando es que de, no de No nos dejan grabar que en los supermercados De exacto. México Exacto Fíjate Nos faltan los huevos Por favor Ajá exacto ¿Y quieres los que te los ponga? ¿o? No <ríe> Huevos comes? Vamos a buscar Mira Ocupamos huevo Mantequilla lista Levadura Leche, harina y chocolate No, no la hizo mi mamá Porque <ríe> ella es la que sabe la receta No somos especialistas en donas Pero nos gustan las donas Se da Ajá, por exacto ves al burro ya, ya sé Es parte Si sí, sí lo entendí Pero no quiero que los scriptores Piensen que soy mal pensado ah, Ok Mira, aquí están los huevos Elige los más económicos, Mario, porque no tenemos tanto presupuesto ¿Cuánto? Más o menos De, ah, de 15 pesos no, bueno, ¿Un dólar? A... no, mira, que hay unos de 35 pesos aquí 35 Yo siento que los de 35 pesos son los más baratos Una docena en ¿Por? un dólar y medio pasadito Un dólar con 7 centavos puede ah, ser es de, es de esta harina, ¿no? Me imagino Ajá, de, de trigo exacto, De trigo, Ajá, harina normal. de trigo Esa es la que siempre usamos para los retos <risa> ¿Qué falta Mario? Levadura y más? Levadura. ¿Levadura? Aquí mismo debe estar la levadura. No No sé, yo ¿Cómo la ¿Cómo no la conozco. Ahora sé, la chocolate ¿Es pues, la la, no no, no, Chocolate. Vamos a buscar chocolate. Pasar canijo a encontrar el chocolate. No hay chocolate, bueno, Paul. chocolate, maldita sea. No, Paul, yo quiero Mario ya Chocolate. <risa> es el no, problema. Hay. No, hay de le podemos echar coco? No, pero, no, no, no. No. no Déjame preguntar. Ah, pregunta si hay chocolate. Porque sí, es necesario, muy necesario el chocolate para hacer las donas. Disculpe, no tiene chocolate, ¿ah? Eh? De. de ese tipo de vaso. Ah, no. No. Ay, Paul. <risa> sea. ¿A qué, dónde? En la mañana, Ah, en la mañana. Okay, okay, gracias. Uy, <risa> caray, lo ocupamos ahorita, oigo. Y lo les comentaba <risa> a ellos, pero.. Por pues ni modo, ¿por Plan, B, Plan B, y canela Sí, por pues ni modo <risa> sin, no, chocolate. Sea, Dios, sin chocolate <risa> lo que les comentaba Ya ves, por, por tardarnos tanto en, en <risa> averiguar qué hacer ¿sí Exactamente ¿no? Es que ahorita ya son las 10 de la noche Todo al último, como todo mexicano Ajá. Ya son las 10, 17 Siguen Lo no que hay, sigue, exacto No hay chocolate, vamos a buscar la levadura ¿Qué Ajá. es la levadura? No Ajá. tengo Ajá. ni idea No, pues déjame preguntar a lo mejor no hay a lo mejor la venden hasta mañana a la mañana también uh, no va a haber donas ahora no, meter hasta allá hasta la cocina ya con métete, los Mario, pales. métete allá a la, a donde nada es cierto pregunta <risa> no, para qué quieres a a rato te, te van a sacar de aquí no encontramos levadura sí hay sí. pero no sabemos si sea esta ¿es de este ladrillo o no? de ese, mira déjale, me enseño ¿es de esa o no? sí ¿sí? O oh, es de la otra ¿me enseñan la otra? la ya otra me... es esta, mira no, de esta de esta, levadura en el bueno, paciente, ¿no? De esta no, ¿ah? ¿eh? Dice levadura seca. Pues, no. De esta sí. De esta sí. ¿De esta sí? Aunque esté dura. No le hace, es que se disuelve en agua. Ah, ah bueno. ok. Entonces Es que no basicada. sabíamos. Bueno, sí, pues ahorita, ahorita vamos. Ajá. Bye. leche caliente? ¿Leche caliente? No, pero sí llevamos ya leche. Se disuelve en leche caliente. Ah, ah, se disuelve en leche Es que no también, sabíamos, pero sí. en allá nos vemos ah, Ya okay. conseguimos todo excepto el chocolate Me <ríe> la cara y mamá Está sacada de onda Bien Mario, ahora sí ya llevamos todos los ingredientes Llevamos leche, llevamos la levadura, levadura, mantequilla, harina, huevos Y, y Nutella. Especia, Nutella A excepción del chocolate Vamos a reemplazar lo que es el chocolate con Nutella <ríe> Exactamente Y Mario. pues también en la casa va a falta el azúcar y la canela Ah, exacto, porque y pueden hacerlas con exacto. azúcar Así y que pues, vamos a la vamos, casa a prepararla Vamos, vamos a prepararla y Vámonos. ustedes van a ver cómo las preparamos Bien, y ahora sí ya llegamos a la casa Ahora Mario. sí, manos a la obra, Paul ah, Pero nomás mamá nos va a explicar aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Ajá, ¿Primero exacto. qué vamos a hacer? Bastiar la harina La harina no. primero ¿Cuánta? Van a dejar poquita por si, si les hace falta le va a ir. Más de la mitad, entonces casi toda, ¿no? Casi toda ¿Aquí? Casi, pero no toda ah. Aquí es lo que, fíjate, aquí son en realidad es un kilo, ¿ah? ¿eh? A ese... ¿Cuánto le echamos? Kilo de harina, vas a echarle dos cucharaditas. Dos cucharaditas, acá o sí. Sea, de levadura. De levadura. Es leva, Esta es levadura, yo no la conocía. ¿Dos cucharadas? Mm -hmm. Y casi viene siendo como 800 gramos lo que le echamos, ¿no? Más o menos, no le echamos el kilo. Ajá. Esa es la que infla le el vas, pan. Le vas a poner dos huevos. Dos huevos, también. No más cuidado, no quebres todos. Van a ser dos huevitos. Fíjate, Paul. No soy tan menso. Mm. Y ahorita, pum. <risa> nah. Dos huevos. 800 gramos de harina. Mira, tú no eres menso, tiró casi medio huevo. Oh, cierto. Medio huevo, Mario, se te fue ahí. ¿Le vas a poner también? ¿Media? ¿Media, media o una cucharada? Ah, media cucharada, mira, media nomás. Ahí, media, media más me, o menos. ¿Menos? Ajá, ahí. Sí. Ah, ya le Media cucharada de sal Sí, de lleva sal, sal ah. también Voy a poner tres de azúcar Tres de azúcar, con la misma cucharada. Pero completa, las tres Tres, muy grandes Una Dos, dos tres. tres Tres cucharadas de azúcar De ahí ¿El litro de leche? La leche ¿no? La leche se la vas a ir poniendo poco a poco A ver, ahora sí, tú Ajá. dime ¿Qué tú, tienes cálculale. que ir haciendo? Yo la he hecho, yo sé yo sé, yo no soy de chiquito. Pero se mitad? agarra de aquí, Mario, para que no se vacíe. Ajá, de aquí. La mitad de la leche la no, vamos la, a echar. No se eh, agarra. Bueno. la mantequilla. ¿Mantequilla cuánto? Toda la barrita. ¿Toda la barrita? Wow. ¿De cuántos gramos es toda la barrita de mantequilla? 90 gramos. 90 gramos. 90 gramos y todas se la echamos, entonces. Todas se la echamos. Ok ¿Era mejor partirla a la mitad, ¿no? no? No Sí, está igual Ahí se va, ahorita se va a deshacer ahí Ok me ¿Y de ahí bien. qué sigue? De ahí ya es batirla ¿Batirla? Ok, ¿con yo, qué yo la, la bato. batimos? Ah, ok, hey, bátelo Yo bátelo. la quiero batir Ok ¿Cómo se bate, Mario? Ah, pues no sé, ahí, a ver, ahorita Así todo, a revolver toda, que se desbarate. Ah, ok Primero lavarse las manos Y ahora sí, Paul, ya bátelo ¿Con sí. qué lo va a batir? Con las manos Con las manos ah, limpias No, Ah, es con las manos, yo Ajá. pensaba que era con algo no. Es bueno, Paul, Ajá. para usar las manos Primero la mano. Toda la noche lo he visto que sabe usar las manos. Para el celular, ¿eh? Para el celular, no para otra cosa. Ah, sí. Ajá. <risa> <va>. <risa> Se siente bien raro. Oh, me trunaron los dedos. <risa> Bien desbaratada, es más allá esa, mira oh, Wow, mira Mario, cómo va quedando Ya va agarrando forma, eh. ahora sí ya se ve como tipo masa chiclosa ¿eh? Es como chiclosa ¿eh? Sí, pero va agarrando mira. una consistencia suavecita Yo soy el chef, yo he visto nomás Dios... Es el pinche Tú eres el, el pinche y yo soy el chef <ríe> Oh, si sí, sí pesa, yo no sé cómo mi mamá hacía esto ella sola con sus brazos. Esos brazos son fuertes, por favor. Sí, No verdad, son sí. de embalde, esos músculos no son de embalde. La verdad sí son fuertes porque para que vean, esos brazotes, mi papá los aguanta. <risa> Bien, Mario, y ahora sí ya tenemos la masa Pues de ay, dos exacto. horas de, de estar ahí moldeando Me decía mi mamá, como que si hayas lavado Pero nunca he lavado en mi vida <ríe> el Siguiente paso, me acabo de comentar mi mamá Que es hacer bolita O sea, vas a agarrando la masa y la vas a hacer bolita Para empezar a hacer lo que es la dona Ajá, La figura exacto. de la dona Primero bolita y de ahí pues como tortillita, ¿no? No no, ay, no. sí es que vas A ver a pasas. Aquí es la mirilla Ajá. ¿no? Okay. ¿Quién dice? Y ya nada más haces la bolita y la dejo no pues no se la vas Todas las bolitas se las van a ir dejando ahí ¿Para qué? Para que reposen un ratito Ah, ¿para qué? Para que agarre La consistencia que hice Entonces se deja reposar ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutos 10 minutos Entonces ahorita regresamos ya Ajá. que reposen Tres días después. Ya volvimos después de casi 20 minutos, no leímos quién se le, dimos, le dimos Exactamente. Un más y y mira, pues miren, ya reposamos. Ah, oh, así se infló bola, la, la masa, se infló de más. Se inflaron, agarran una bola para que vean ellos el tamaño. Ah, exacto, miren. Ah, oh, pero tiene aire, siente con. Sí, la, sí miren, es que es. Airecito, por eso se deja reposar. Pues a ver, sig sigamos pues con el procedimiento. Muy Lo bien. vas a hacer en figura de donas. Uh -huh. Irín, mira, la dona. Mira, Una dona. Sí. No se ve, ¿verdad? Sí, sí ahí se ve. Se ve. Sí, ahí está, no, si y pues así va el procedimiento de una ah. por una, van haciendo las donas y ya llevan aquí otra. Ah, ok. Poner, Entonces vas a poner poquito poquita harina para irlas poniendo. Y para que no se peguen, ¿verdad? Para que no se peguen y empezar oh. a freír. Para que. El va a ser meterlas al aceite Ajá, porque hay... A mí sí me da miedo Sí, eso lo hace mi mamá la experta <risa> Para no quemarnos, Mario Así que niños, déjalo no hagan hagan Solamente eso sí pidan la ayuda de su mamá para, para eso, miren Ahí está, la primera ya cuando... para que quepan. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar en el aceite? Más o menos No, más que se cosa, no, más que se cosa. y ¿cómo se ve? ¿Se empieza a hacer más cafecito? Ah, se empieza a, dorar... ah, no, se se empieza se a hacer más abajo, cafecito ya, está dorada de abajo, se voltea Y ya parece... Ok, fíjate Mario, es lo que les quería comentar, que estas donas son fritas, o sea, son en aceite Sí, son en aceite No, estas no van en horno, o sea que estas las puede hacer cualquier persona, ya que tenga sartén y aceite Ah, edad? mira, se va haciendo más cafecita, ah, miren, ahí oh, pueden ver órale. Oh, madre. Se maestra. ve grande Y se ve rica no, yo, yo pienso que es ser... Y pues, ahorita ya que esté lista, les vamos a mostrar ya hecha. Y le vamos a echar un telita Ajá, le vamos exacto. a echar azúcar. Y ¡ay! Oh, me brincó aceite. <risa> oh, <risa> oh, ya ven, por eso es peligroso. Sí, a cuidado. cuidado. Ustedes... Niños, no hagan en casa. Es Quieras ayudar a su mamá y a su papá. Ahora sí, ya terminaron de freírse. Pero ma, les quiero explicar algo. Que al terminar de freírse, son como los churros mexicanos. Si quieres enzucararlas con azúcar. Y, y canela, canela Deben de al instante azucararla, si no después no va a agarrar el azúcar y la canela Así que ah, okay. vamos a estar wow. Órale <ríe> oh, Fíjate Paul Estas donas con un vasito de café O, no, o de leche oh, chula. Chula. Enseñales cómo está mi mamá aquí a ya exactly. Echándole azuquita y canela A mí me toca uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Con, con Nutella Con y mucha el... paciencia madre, ¿Qué? Bonita. Cada quien puede prepararla a su modo ah, Le pueden echar hasta mermelada lechera. Lechera. Lo que ustedes gusten Es lo bueno de esta receta que es al gusto Miren ahí va quedando Mario no sabe embarrar muy bien <risa> La dona No es tan complicada en sí Realmente se tarda el proceso ¿Cuánto tiempo? unos, Una, una hora, hora rápida ah, una Más hora. o menos una hora Ahora sí, llegó la hora la de probarla ah, es... Nutella Ay, Paul, se ve bien mm. rica aquí en la cámara Ahí, mm, me miren cómo queda el pan. Oh, ¡Wow! Queda, se ve bien bonito el pan mm. adentro. de Nutella. Pero vamos con la de azúcar. azúcar. Ay, qué rico, Paul. Mm. Una mordidita para, aquí, para que aquí los suscriptores vean que también a ti te damos. Para que digan... Ah, Exacto. Ah, no. De hecho, vamos Mario, a probar. Que tú también dices. de azúcar. Tú también fuiste el chef de esta receta. Mm. Están calientitas. Ajá, saben muy ricas. Saben muy ricas calientitas. Es lo bueno, Mario. A ver si no le pega. Luego, Mario, vas a tomar leche y eres intolerante a la lactosa. No, ah, porque, no, verdad. Por la harina, tiene el no se tiene que comer tan caliente porque te puede hacer daño el estómago. Uh, déjame probar la de Nutella ahora. Ah. Chulada. Se ve rica. Esta ha sido la receta final, Mario. Ese es el resultado final. Y espero que les haya gustado este video Ay, aquí con mi mamá Blanquita. Exactamente. Que nos a ayudar. Ya, nos teníamos, a ayudar. ya teníamos un rato que no hacíamos un video de cocina. Uh -huh. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a las cuentas de Instagram. Ah, que exacto, por aquí, y... Vayan a seguirnos a Facebook. Que ya queremos llegar a 10.000. Nos ya, falta un poquito. Ya mero. Nos vemos. nos vemos hasta el siguiente y video. Muchas voy. gracias, Ma. Hasta la próxima. Y me Adiós